Ni la pandemia ni la empresa ha conseguido separarnos de todos vosotros y vosotras. Durante todo este tiempo, a pesar de sus intentos de aislarnos, hemos seguido en contacto con vosotros a través de nuestro boletín solidario que publicamos mes a mes. También hemos estado con vosotros y vosotras a través de las redes. Decir eh, brevemente todo lo que hemos hecho en estos últimos años es muy complicado, es imposible. Hemos optado mejor eh, comentarle a Carlos, Azagra que nos hiciera un cómic para poder distribuirlo entre todos vosotros y que podríais tener por lo menos un resumen de lo hecho. Se quedan cosas en el tintero, está claro, pero por lo menos tenéis una muestra en lo que hemos invertido toda nuestra actividad en estos últimos años, que no ha sido poca. Me presento a delegada de CGT por primera vez y es una cosa que me ilusiona muchísimo, aunque sé el trabajo y el esfuerzo que supone trabajar eh, para una empresa tan difícil como esta. Lo que más me gusta de CGT es que nunca dejan tirado a nadie y siempre contestan a todas las dudas, seas afiliado o no, o tengas contrato de empresa o con ETT. Desde nuestro punto de vista, los procesos electorales es un momento inmejorable para presentar el trabajo que hemos realizado durante estos años. Otros sindicatos aparecen para pediros el voto y sin más, cuando finaliza el proceso electoral vuelven a su estado natural de hibernación. En CGT desde luego ese no es nuestro estilo y no lo va a ser. Nuestro programa electoral es muy sencillo, no vamos a prometer nada que no hagamos, ya lo sabéis, lo nuestro es trabajo, trabajo y trabajo. Con lo cual, nosotros lo que siempre hemos garantizado y queremos garantizar es que a ninguno de los trabajadores nos pisan los derechos. ¿Y cómo se consigue? Trabajando. ¿Y es lo que os ofrecemos? Trabajo. Aunque la empresa se llame unísono o Intencia, eh, el desastre está resultando el mismo. Eh, no dudan en meter la mano en nuestra nómina ni les tiembla el pulso al despedir a alguien aunque hagan bien su trabajo. Por eso la única opción para estar bien representadas es CGT. Pgt siempre hemos apostado en estos procesos electorales por combinar personas con experiencia, porque así lo requiere esta empresa, y personas eh, que entren nuevas con energía, ganas e ilusión. Pero lo que realmente nos impulsa es vuestro respaldo. Sin vuestro respaldo no somos nada.